¡Espartanos! ¿Espartanos? ¿Dónde se ha metido el resto de espartanos? Aquí solo somos tres. ¿Dónde están los demás? A ver tú, el de la barba. Eh, ¿me dices a mí? No, no, el del casco dorado. Yo no tengo ni idea. ¿O eh, el que tiene la mano levantada. ¿Dónde están los espartanos? Eh, eh... nada jefe, es que se han ido perdiendo por el camino. Mm, vale, está bien, me cago en. Iré a buscarlos. ¡Esto es Chicos, no me toquen los pelillos del casco ¿Qué hacéis aquí? Que sois espartanos, hombres duros Venga, ¿qué hace jugando como niño, eh, pues, jefe. Es que es mucha testosterona, me dan pared, pelo en pecho. Al final termina cansando. Déjenos que nos divirtamos un poco. Madre mía, qué pandilla de inútiles he ido a reunir. Fuera de aquí, que voy a buscar al resto. Vale, jefe. Menú de hombres. Tío, creo que estoy colgado por una percha. en serio, no me digas eso, te imaginas si se enterara el jefe, es una persa ¿Qué hacéis aquí? ¿Una percha? ¿De qué estáis hablando? ¿Serás bocazas? No, nada jefe, que creo que no he colgado la, la capa de la percha, no es nada jefe Venga tirando para casa ¿Esto qué es? Después de andar tanto hacia las termopilas... las termopilas, cazurro! Es que lo que ponía en el guión, jefe Ah, pues es verdad Eso nos pasa por contratar a graduados en eso En fin, continúa Después de ir tanto hacia las termopilas Aún no le entran ganas de ir al baño Mira que os dije que fuerais antes de salir Pero no, ya iremos cuando volvamos Joder, jefe... Ni jefe ni jefa Venga, tirando para casa He sido tonto con tanto El que hizo el baño se va a hacer oro ¡ESTO NO ES ESPARTA! ¡Hostia, el jefe! A ver, ¿por qué hay tantos bebiendo? ¿No habéis saciado vuestra sed en el campo de batalla con los persas? Joder jefe, no me sea graciosillo, es que después de tanto batallar, tanto andar, al final... Una cava sediento Eh, oye, así no hables a tu jefe si te doy de leches, así saciarías tu sed Pues jefe, no se ponga así Venga, ya vamos Vamos chicos ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues nada, no podemos beber Ya cuando lleguemos a casa bebemos así que me dejo el casco ¿Por qué no te mueves? ¿Qué te pasa? Si tú también tienes lanza ¿Por qué no te mueves? Espartano, responde Espartano ¿En serio tenías que hacer eso? ¿No puedes vivir la vida y ya está? Mierda, eh, ¿qué te pasa? Últimamente estás muy sensible Mierda, tío, déjame en paz, déjame vivir Métete en tus asuntos ¿Qué está sucediendo aquí? Los espartanos no luchan unos contra otros Nada, jefe, da igual. Venga, anda, tío. Vámonos. ¿Qué hacéis aquí? Venga, tirando para casa. Pues, jefe, después de tanta batalla... Es que no salgo de cuerda. ¿De cuerda? Os dejo cuerda para el cuello. Anda, tira. Venga, chicos... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con el resto? No, nada jefe, que la máquina se ha tragado mi dinero, que no me da la Coca-Cola Vale, está bien, aparta, tú mismo ¡Esto es Esparta! Bueno, pues ya está. Espartanos, quiero agradeceros que hayáis visto el vídeo. También a RJ Tancone por ayudarme con las cámaras ocultas. Os dejo un vídeo en el que participo en su canal. También me gustaría que pasáis por este canal, en el que muestra cómo hacer algunas armas para batallar contra los persas. Además, también encontraréis trucos de supervivencia y mucho más. Os lo dejo en la descripción y por aquí en el vídeo. También quería agradecerle a mi madre y a Coque por ayudarme con las escenas grabadas en el Parque Juan Carlos. Os dejo también el canal de Coque. Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis y darle a like. Venga, hasta luego.